saludos soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo hacer edit en Netflix entonces para nosotros hacer edit del contenido de Netflix que lo único que tenemos que hacer es lo siguiente ya que nuestra capturadora no funciona a veces en los videos de Netflix sale en negro la pantalla entonces con este truco podemos hacer cuantos edit querramos desde el ordenador listo entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir netflix con el motor de búsqueda cierto eh, lo hago con el motor de búsqueda debido a que muchos eh, la, en su mayoría usamos el motor de búsqueda entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al acceso directo de nuestro motor de búsqueda que usamos. En este caso vamos a hacerlo con Google Chrome. Voy a dar clic derecho aquí. Le voy a decir que me... Voy a darle clic derecho en el motor de búsqueda que vamos a utilizar para ello, que vamos a usar para ello. Luego vamos a darle... vamos a dar en la opción que dice más y luego abrir ubicación de archivo. Y cuando estemos aquí en el motor de búsqueda vamos a dar clic derecho, propiedades, compatibilidad y aquí vamos a marcar esta opción. Y, y ahí ya nos va a quedar funcionando para hacer nuestro edit para poder capturar el contenido de Netflix y otras plataformas. Entonces si no les funciona en este caso con Windows 8 pueden escoger cualquiera de estas opciones. Pero por lo general una vez más, marquemos aquí, va a funcionar. Esto va a tener, va a surtir efecto hasta que cerremos el motor de búsqueda después de que lo abramos. O sea que no hay ningún inconveniente eh, con el motor de búsqueda, no van a tener ningún problema futuro. Él se restablece una vez lo cerremos. Entonces vamos a dar clic en aplicar una vez para lo mismo aquí, aplicar, aceptar y cerramos aquí. Una vez lo abramos, eh, la captura ahora, en este caso como yo estoy grabando, se va a reflejar el contenido que yo reproduzca en Netflix, debido a que ya deshabilité la protección que tiene del controlador de pantalla. Voy a dar clic en Netflix. Entonces si yo en este caso reproduzco un contenido, ustedes lo van a poder visualizar debido a que he deshabilitado la protección que viene en pantalla de por sí. La identificación por arma puede tener errores. Entonces como pueden ver ahí se escucha el audio y también pueden ver el contenido sin ningún inconveniente. No lo puedo seguir reproduciendo ya que ustedes conocen las consecuencias entonces eso ha sido todo por hoy, no olviden de suscribirse, activar la campanita compartir el contenido en sus redes sociales que esto le va a servir mucho al canal y a la vez también van a favorecer a otras personas que no tienen conocimiento de este método y chao